De la memoria social de mi pueblo, de la Morenada Central de Oruro, los cocanis para toda Bolivia. ¡Estas lindas Morenadas! <risa> <risa> ¡Esta Moreno! Así empieza la historia de la Morenada en Oruro, Bolivia. Néstor quinta Quintanilla Juntadores Zeneronio Flores Atanasio Quispe 1944. Fuera, doña Barista. ¡Ja, <risa> Saliendo la Pachamama Moreno, ¡Esta década del 50! What Satia what is you are, los animales Toruño vive el carnaval. Oh, hey. oh. Ay, ay, de Oruro, ay, la Think you're out. Think Esta robenita con la central. Pastelillo del Carnaval de Carnaval 55. Miguel Babani y Mi señora. Cocktail. Esa sí bolita. esa negrita. ¡Cortar Leonardo! ¡Prof, por es a We're Al que no baila fuerza moreno, para quiero fuerza. De esa pollería vamos aquí quitar El mí, Socabón. socavón! ¡Esa costuma de chicha! ¡Callando, callando! Ramírez Escobar <risa> Moreno ja, Estamos en la década setenta. La memoria colectiva de mi pueblo, floreciendo siempre. Ha <laughs> Esa patraquita de Kiquito, Victoriano González. Con la todiranta ¡Dónde se juntita! Movimiento Coscana Al tenor Pedro, la Real Imperial, los mil caratis. La real imperial con la central de duro Fuerza de carani Virgencita morena del zocamón, ayúdanos. Morir no, Samantha Popo! Correa <usurra> Lucas Esas patraquitas, esa china morenita, en la falta pagador, Luis Pipal, y esa tu mirada. 94 fuerza Cádiz, Jaja, <risa> Gerardo Yáñez. ¡Canta la fila! El chal de mi abuelo, devuélvame. Es Satanás Basilio abuelo querido. Moreno, Coca. es orgullo de Oruro. ¡Ay para un año más, un año más bailando. Año volveremos Si la Virgencita no quiere Y con más devoción. Siempre va a querer va A seguir bailando Moreno al año con más de emoción Is a florist, I don't al aire, más tracas volando. Los morenos vamos al socavón. Cantando y bailando Pero nadie sabe Que tras las caretas Hombres van llorando Tras las caretas Sin llorar, sin llorar ¡Vive el carnaval! ¡Ja, <risa> Nunca me olvides. Dando la vuelta al mundo, chiquita o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 Hombre solitario, caminando por la paz, nudo y todo el mundo, hasta encontrar un amor. Esa cancha, señora. Esa palcito. Fabio. Esos hay cantas. Víctor. Oscar Martínez y morir ¡Viva los solteros! ¡A su actual linda del socavón! Esta chiquita quiere casarse nacista. De lejos, de lejos, a bailar en el carnaval. Hey, hey, hey, hey, hey, Central, mejor del mundo, con y ¡Viva Oluro! ¡Viva San José! El equipo de pisadores. Enrique Pozo, Edgar Quintero, Costurillo, Álvaro Peña, Valencia. No, no, no, no. What's this? sagrados corazones a bailar todos sin parar, sin parar al mundial de Francia ¡Viva Bolivia! Esta fiesta, Cruz de Mayo Más negrita ha la vuelta a la central. Moreno Que vuelva don Cubercito. Cabezando la banda. sin llorar esa familia pasa que bello esa pampa linda cerca al Sahama agua rica Mala, cairibi nació la morenada en esta bendita tierra fue hasta Oruro y allí creció la central de los Gocanes La linda! de cada a ti! Esta para la central y la banda Alianza. Desabordadores. ja ja, ja, ja, ja, ja! ¡Desabordadores! con la Central ja plateado, hilo de oro, en mi ropa de Moreno, piedras amarillas y azules, ¡Qué lindo está, Moreno, coca, es la Cecilia, es a Félix per tanto. Prometti, Fuerza ¡Ay! ¡Ay! del ¡A! Mentirosita, otra vez de alianza. A por tu amor. Chinita morenita, la central de con coca.